sof lo para esta patunga para ya que tenemos será caraqueño chacha, arroz quept asip haki puninya sakipunirakis hanicha buena, mayo parsi, Hamasa, sa kakim se aruna que amita pachapa. Maja, ma, uca, pachamama, samart, araki, usiu, mahtaka, uca, nakato, araus, ki, tanyani, uca, taja, xar, uca, wilta, lautaro, smith, kuakira, uca, ma, investigador, cultural, uca, ma, ki, señane. Mi estimado lautaro, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Mahayaya. Mahayaya, hermano, un gran saludo para toda la gente que nos está observando, ma, arintawit, Taque Chumampi pues para todos los que están en este momento escuchándonos ya te he escuchado Aymar Parlaña. Ya estás... Sí, Ya te he escuchado Aymar Parlaña Y estoy aprendiendo de a poco, ¿no? Sí. el aliki o aliki. Eh, Estimado Lautaro, entendemos que has hecho algunas investigaciones sobre el tema de la chacana. Ya se acerca el 3 de mayo, es el Día de la Chacana, y no solamente es ese, la celebración ese día, ¿no? sino tiene una relación con el tiempo y es algo muy importante para nuestros pueblos indígenas, no solamente en la actualidad estamos hablando desde tiempos ancestrales. Comentemos un poco al respecto de la importancia que tiene la Chacana para nuestros pueblos indígenas. Bueno, la Chacana realmente es el símbolo de toda América del Sur, un símbolo prácticamente de toda la Vía Yala. Es eh, aquella constelación eh, que nos ubica, que nos da la dirección hacia un sur, eh, justamente en la idea de eh, tener un sentido de ubicación. Eh, se contrapone mucho a la idea de la estrella polar, que es la el referente de, de la dirección del norte, en el hemisferio norte. Sin embargo, nosotros tenemos este eh, sentido comunitario de cuatro estrellas que, eh, obviamente, configuran lo que viene a ser la ubicuidad, el sentido, es una época en la que se abre el cielo, ustedes ya van a ver que prácticamente no hay muchas nubes en nuestro cielo, y bueno, pues eh, ya empiezan a surgir nuevas etapas en la parte agrícola, en la parte ritual, en la parte de nuestras cosmovisiones y eh, es una fecha eh, trascendental por ese motivo. Bueno, eh, estamos ahora eh, ya, bueno, a, llegando al mes de mayo, en esta época, por ejemplo, ya eh, inicia la etapa, o ya está en la recta final, mejor dicho, la etapa, por ejemplo, de la cosecha de la papa, de la haba, de varios eh, productos eh, agrícolas. Entonces, ¿llega el tiempo del descanso de la madre tierra, de la Pachamama? Sí, llega el tiempo del descanso de la madre tierra y también llega el tiempo en el que, eh, bueno, se hacen muchas observaciones. Al amanecer del 3 de mayo, se ve si la Cruz del Sur eh, se oculta antes eh, de la salida del sol, en función a eso. Si se oculta, digamos, muy rápidamente eh, y luego sale el sol, quiere decir que hay que adelantar la, eh, el tema de los procesos agrícolas o, bueno, eh, si sal, digamos, se mantiene mientras está saliendo el sol, pues, obviamente, hay que darle más tiempo para, para eh, dar, eh, obviamente, eh, lugar a todo el proceso agrícola. Sin embargo, eh, pues también hay que resaltar que el 3 de mayo es una fecha en la que la Cruz del Sur está en el punto más elevado sobre el horizonte. Entonces, es un evento astronómico en el que eh, también en el mundo, eh, podría decir, de los callaguayas, eh, el tema de que el cielo se abre y las estrellas nos van a indicar eh, todo lo relacionado a la vida el del día a día de las comunidades, de las personas Es un momento magnífico en el que se puede observar el cielo en todo su esplendor Bueno, realmente importante A ver si podemos poner eh, las imágenes de apoyo en, en pantalla eh, plena Para un poco explicar a nuestra audiencia de, Un poco de las dimensiones que tiene la chacada Sería interesante eh, Estamos viendo por ejemplo en este momento ahí en nuestra pantalla si podemos ver, tiene las, las eh, dimensiones, el equilibrio, un poco hablemos de ese tema que también es importante, ¿no? Por ejemplo, en este otro lado estamos viendo el calendario, ¿no? El calendario agrícola y acá Huipala eh, y acá estamos viendo el rostro, los rostros, los símbolos del, de Tihuaraco. Sí, bueno, en el primer caso vamos a ver un calendario lunar, obviamente, todo el tema relacionado a eh, eh, la fertilidad de los campos, las, las cosechas, eh, se hacen en función a, la, a las fases de la luna. Eh, la savia, obviamente, de las plantas eh, se va a elevar cuando la luna es llena y va a descender cuando es, está eh, nueva. Entonces, ahí uno ve, va a priorizar el tema de eh, sacar los tubérculos cuando la luna está eh, decreciente eh, o va a extraer, digamos, frutos eh, eh, donde haya plantas. Eh, que salen eh, por la tierra eh, cuando está en, en, en llena eh, en el otro caso tenemos el caso de eh, la huipala, bueno, una chacana muy hermosa con un símbolo de la huipala porque justamente los colores de los arcoíris nos hace recuerdo que tenemos un sentido de ser guerreros del arcoíris, de ser unos guerreros por nuestro pueblo, apoyarlo siempre en todos los sentidos y finalmente ahí hay una chacana con el símbolo de eh, el dios de los báculos de uh -huh. eh, Tiwanaku, que muchos piensan que es el dios Huiracocha. Eh, que representa el centro de la galaxia, es realmente un dios cósmico, y eh, obviamente no voy a olvidar a Carlos Millavillena, un investigador peruano, quien ha establecido una relación matemática eh, que él llama la cuadratura del círculo. Nuestras culturas en la antigüedad han estado muy vinculadas a la geometría, a la astronomía, al cálculo, entonces este ámbito científico y este horizonte es algo importante que tenemos que recuperar. Bueno, la chacana, ¿no? eh, el equilibrio, las dimensiones que bueno, hacemos referencia, también dentro de nuestra cosmovisión andina tiene un significado importante. Es decir, eh, Acapacha, donde nosotros estamos, Manjapacha, ¿no? eh, luego tenemos el Alajpacha, ¿no? incluso nos hablaban de Capacha, que es mucho más allá. ¿no? Esa relación también que nos muestra eh, este símbolo tan importante para los pueblos indígenas. Claro, este símbolo realmente es un símbolo civilizatorio que se encuentra en prácticamente toda América del Sur es un símbolo eh, que eh, no solamente eh, eh, da la eh, sensación de, eh, digamos, diversidad, es un símbolo que también nuestro gobierno debería dar prioridad, porque está uh -huh. en eh, el logo del gobierno, el logo así país. Es, es. Y bueno, eh, realmente eh, esperemos que haya las gestiones correspondientes para realzar el valor de este tema. Eh, obviamente, eh, eh, Tunupa es un símbolo eh, o un mito ...relacionado a un ser civilizador... ...que eh, se comenta, ¿no?... ...estuvo presente en, en el Abiyala... ...predicaba justamente algo relacionado al orden... A, ...a unas reglas religiosas de ese momento... ...que inspiró a los incas a, a construir el Incario... ...el suyo, ustedes sabrán... ...y bueno, este, esta aparición y este auge de esta estrella... ...también representa el retorno, el regreso de Tunupa... ...este ser milagroso que, bueno, nos trae la medicina nos trae eh, muchos temas importantes para la vida de cada uno y es también importante rememorar a este personaje. Y imagínense, eh, quienes nos están viendo en este momento, cuán importante es eh, la chacana particularmente para los pueblos indígenas, ahí refleja la cosmovisión andina, ahí nos muestra por ejemplo la convivencia armónica que tenemos los seres humanos con la madre tierra, con la naturaleza es totalmente diferente al pensamiento, a la ideología del sistema capitalista, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, es, es muy interesante hacer un estudio profundo de este tema de la chacana. Por ejemplo, en varias piezas arqueológicas, en cerámicas, en toda la riqueza arqueológica que tenemos en nuestros pueblos indígenas, siempre está el símbolo de la chacana, algo que queremos destacar. Lautaro, quisiera aprovechar en este momento también contigo un poco hablar sobre el 3 de mayo, las celebraciones que antes se realizaban, por ejemplo en Tihuanacu o en alguna otra cultura ancestral, cómo celebraban los quechacanes por si acaso en término, el idioma quechua, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, los Aymaras, como celebrábamos eh, el día 3 de mayo? ¿Qué hacían? ¿Qué, ¿Cuáles eran las festividades que se celebraba en ese entonces? Bueno, eh, cuando hablamos del término de Chacana, uh -huh. claro, en Quechua podemos hablar de los Chacarruna, los, eh, om, los eh, seres puente, los, los hombres puente. Uh -huh. eh, también en eh, Aymara, eh, los Chacajaje, que vendrían a ser estas personas que eh, se van a compenetrar con el cosmos. Eh, el, ustedes pueden ver las tradiciones de nuestros hermanos Cayaguayas. ellos todavía mantienen la tradición de que los niños en estas épocas ya los sacan a las 3, 4 de la mañana para que vean las estrellas, para entrenarlos en justamente conectarse con el cielo y eh, bueno, eh, ahí eh, eh, el tema de observar eh, cada una de las estrellas, no solamente su luz, sino también hay constelaciones oscuras, hay, hay meteoritos hay todo tipo de fenómenos atmosféricos eh, más allá de lo que incluso podríamos nosotros eh, simplemente eh, evidenciar. Eh, ahora, eh, antiguamente en Tiwanaku pues eh, se ve el, el uso de algunas plantas sagradas, los eh, llamados enteógenos, es decir, plantas que llevan eh, dentro de sí una eh, divinidad relacionada a las hispallas. Entonces, eh, antiguamente se hacían eh, estos rituales para poder eh, observar de una manera especial, específica al cielo. En una crónica eh, que es de eh, Josep de Acosta, se menciona que eh, las estrellas antiguamente se... Llamaban illas en el mundo illas. quechua Ajá. Porque cada estrella le correspondía A un ser, a un animal pues sobre todo claro. Entonces había una estrella para cada especie de animal Y a, a medida que vayan, iban apareciendo Pues se daban cuenta de que era época De la reproducción de cierto, cierta especie de animales Entonces hay este tipo de matices Que en antigüedad se tenían Y hoy en día de repente Pues se pueden recuperar de a poco Bueno, seguro Seguramente ahora también nuestros sabios Amautas, nuestros pueblos indígenas están programando algunas actividades para poder celebrar esta fecha como es el 3 de mayo. Hermano Lautaro, algún, uh, algún detalle más al respecto que quisieras comentar. Bueno, ya has mencionado los amautas justamente sí. por el Decreto Supremo 2343 Ajá. del 2015. También el 3 de mayo se celebra el Día Nacional de los Amautas y Guías Espirituales del Estado Plurinacional de Bolivia. Y pues bueno, seguramente ya va a haber actividades al respecto. Vamos a estar atentos y por supuesto, siguiendo de cerca, también vamos a invitar a los amautas para... Eh, conocer, eh, por ejemplo, su rol tan importante... Eh, hablar de una mauta también es bastante amplio. No solamente estamos hablando de los que están participando en eventos de la Pachamama. Va mucho más allá. Eh, su sabiduría, sus conocimientos de nuestros amautas. Hermano Lautaro, muchísimas gracias. Mira que el tiempo se nos va. Nos encantaría seguir conversando sobre este tema. Gracias. William, Nos vemos. Un para todos. Pachi, pachi. ¿Cómo marca Acá al Aruskip Isa carchacana toqueta, Isa homaca ya tiptawa, kunhamasa hacha hach a Wakist, puncha una utrita y naira maranaca, Hichaja, con Hamasa Wakist, una Campirusa, pueblos indígenas, y wasan Marcana Casaja, Hakayascu, Ucasarawina, Kisa, Chacana toqueta, Aruskiptanya, Huasan Sarawisan Kiwa, Huasana Amuit Anacasana, Untawina Casan Kiwa, Marcachina Carcunzunest Aisto, Suma Hakawi. A la pachampi, a capachampi, a capachampi, a capacha, a cajacau y utcampi, a la chá. Marcachena, comaja, eh, Campachu, tiruakis, a una cansa, o se toca a los criptos cañaní. E, Chilparacampi, Sarantanyani, o Cotanchita, cuatro cinco años, tu una Vámonos a un corte y enseguida continuamos con mucho más en la primera edición.